Artes, ciencias, filosofía y humanidades, ciencias sociales, comunicación e imagen y bachillerato son las áreas del conocimiento que se reúnen en el campus Juan Gómez Millas para revitalizar al interior de la sociedad chilena estas materias que son claves para el desarrollo integral del ser humano en sociedad convirtiéndose a lo largo del tiempo en la conciencia crítica de nuestra nación. Hoy las unidades de extensión y comunicaciones de este espacio han organizado el conversatorio las disciplinas del campus Juan Gómez Milla en el aula escolar, con el fin de resaltar la defensa de la Universidad de Chile como pionera en la supervigilancia de toda la enseñanza primaria y secundaria del país y del desarrollo de la filosofía, el arte y las ciencias en el aula. Para comenzar este encuentro, queremos invitar al rector, al profesor Enio Vivaldi, a entregarnos unas palabras de bienvenida. Hola a todos, hola a los vicerrectores. Eh... Decanos, autoridades, senadores aquí presentes, un saludo muy afectuoso a todos. Aquí ha habido dos cosas clave: un posicionamiento y una demostración que es posible imponer en la sociedad nuevas ideas. Eso junto con la unidad y la coherencia y coordinación de trabajo al interior de la Universidad de Chile. Con esas dos cosas juntas, nuestro potencial es extraordinario, porque yo creo que nos deja en otra actitud a la que existía hace cuatro años. Aquí habido un cambio. Yo creo que cuando entramos hoy día a pelear por un mayor apoyo a las ciencias, por superar el 0,4%, etc., lo hacemos con la conciencia de, si ustedes quieren una metáfora muy lejana a mi corazón y mi mente, la conciencia de un ejército que sabe que ya ganó una guerra y que está listo para enfrentar la siguiente. Esto también es válido cuando pensamos en que el país Así como el país aprendió a ver distinto a la universidad pública, o mejor dicho, volvió a aprender cómo se debe ver una universidad pública, análogamente el país tiene que volver a valorar a las humanidades, a las ciencias sociales, a las artes, a la ciencia, a la ciencia de la comunicación. Tiene que volver el país, a. entonces hay una pelea ahí que dar, tenemos que asumir lo que somos como Universidad de Chile, o sea el potencial enorme que tenemos ¿Y cómo nos instalamos de nuevo en un momento en que hay que hacer conciencia de estas cosas? Hoy día creo que, por ejemplo, en ciencias sociales, las posibilidades que tenemos tanto de investigación específica, de estar en la frontera, y como también de vincularse con todos los grandes problemas nacionales que pasan por un enfoque que tiene que ver con las ciencias sociales. Pienso en, los, en general los temas de salud, incluyendo obesidad, tabaquismo, etcétera. Pienso los problemas de energía, de agua. O sea, esta universidad tiene que tener políticas para el país, pero tiene también que ser capaz de interactuar o de generar condiciones de interacción interna. Yo creo que ahí hay una tremenda oportunidad para continuar esto. Yo creo que tiene que haber algo que valore institucionalmente las especificidades que tiene la investigación en distintas áreas. Creo que la Universidad de Chile tiene un posicionamiento hoy día en el país. Y es un país distinto, es un país que volvió a encontrarse con la posibilidad de abrir el mundo de la educación pública. Por eso que, por ejemplo, toda esta construcción que vemos acá, en el gómez Mill, el polideportivo, el tercer aulario, etcétera, todo lo que estamos haciendo, lo que ha hecho en construcción, yo creo que es tremendamente significativo la calidad como edificio, la calidad técnica que tiene cada uno de esos edificios. Por una parte porque es una forma de, de autoimagen, cómo el estudiante se siente cuando ingresa a su universidad, pero también tiene un condicionante no solo del de entorno que uno crea para el trabajo académico, sino que es un tema también de la imagen de lo público, que para mí me parece esencial y que quiero destacar. Hay una imagen de lo público, que es una imagen que se esforzaron en deteriorar, como que lo público era para aquel que no tenía plata para pagárselo privado. Entonces, esta imagen de lo público como que lo que recoge lo mejor del país, aquello que está más dispuesto y disponible para trabajar por el conjunto del país. La incidencia que vamos a tener en políticas de ciencia las incidencias que podemos tener en las políticas como el país B, la humanidad, las ciencias sociales, lo que podemos hacer desde las comunicaciones de la universidad son oportunidades enormes. Eso exige conciencia del poder que tenemos como universidad y conciencia de que una universidad que esté cohesionada, que esté unida, que sea solidaria, que tenga una percepción de primacía de la interacción constructiva sinérgica entre nosotros ya, creo que van a cambiar al país, así que feliz de estar acá, feliz de escuchar este foro que me parece fantástico, me encantó ver el programa ya, y eh, muchas gracias. Agradecemos las palabras del rector Enio Vivaldi y así vamos a comenzar entonces este conversatorio que se llama las disciplinas del campus Juan Gómez Millas en el aula escolar para lo que vamos a presentar a nuestros académicos y académicas que van a tomar parte en esta conversación. La primera pregunta es para la profesora María Rosa Bono, de la Facultad de Ciencias. Y la pregunta, y esto es muy interesante, partir con esta conversación, es, eh, cuando hablamos de ciencia, lo decía el rector Vivaldi, cuando hablamos de educación, es algo que hemos visto en los últimos años en Chile que ha estado en disputa permanente. ¿Por qué está en disputa algo como esto? Porque aquí se define lo que un país puede llegar a ser y lo que un país es. Se define el espíritu crítico también, el instalarse en realidades distintas. Y eso es lo interesante de llevar y sostener una conversación como esta. Profesora, entonces, ¿por qué es importante para el desarrollo integral del ser humano la enseñanza de las ciencias en educación parvularia, básica o enseñanza media? ¿Y qué sucede con la curiosidad en la mente de niños, niñas y también de jóvenes? Okay. Eh, gracias por estos siete minutos de gloria que, que nos han dado. Quizás, eh, en frente de todo este auditorio y de nuestro rector también y del doctor Babul, que parece ser muy importante, eh, quisiera decir que la importancia de la ciencia me parece casi evidente en las aulas, en una sociedad que pretende ser una sociedad del conocimiento. Y yo creo que en las aulas, sobre todo en la educación primaria, la ciencia es algo para los niños, eh, es, es algo normal por la curiosidad de ellos. ¿sí? Ellos son curiosos, ellos son científicos netos. ¿sí? Y yo recuerdo cuando yo tenía ocho años, yo en ese tiempo decidí ser científico. En, en, Imagínense, en mi tiempo nadie sabía qué era ser científico. Sin embargo, yo a los ocho años había tomado conciencia de lo que era el pensamiento científico. Porque en el colegio, yo estaba en un colegio de monjas, donde obviamente nos ponían reglas y nos contaban mentiras, y, y yo ponía a punto esas mentiras. Entonces, trataba de convencerme a mí misma de, que, de si era real o no lo que nos estaban enseñando. Y en ese momento yo decidí que quería ser científico. Eso que yo aprendí teniendo ocho años, yo creo que muchos niños probablemente lo aprendían, pero después debían ser sometidos a lo que es la presión de la sociedad. Yo seguí adelante con esto y el día de hoy, es decir, muchos, muchos años después de los de ocho los años que yo tuve, eh, me doy cuenta que ojalá todas las personas, todos, público en general, no estoy hablando de los niños, los niños ya tienen eso, ¿ya? pero estoy hablando de los estudiantes de la secundaria, por ejemplo. Todos deberíamos ser conscientes de que nosotros vivimos ensayando el pensamiento científico, que cada vez que ocurre algo en nuestra vida, que tenemos un problema, nosotros emitimos una hipótesis, cualquier persona, el público en general, la señora que está en su casa cuidando a sus hijos, o la señora y el señor, porque el día de hoy tenemos que hablar así. Eh, cuando ellos cuidan a sus hijos y ocurre algún problema, ellos de alguna manera usan el pensamiento científico. ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad, quizá en esta sociedad deberíamos tener conciencia de que todos necesitamos usar el pensamiento científico, enseñar a cualquier persona, a todas las personas, a través de todos los medios que podamos el día de hoy, entregarles, el, entregarles en el fondo casi la noticia de que ellos todos usan la ciencia. Es difícil transmitir a la gente el pensamiento, es difícil hacer que la gente, eh, ellos empiecen por sí mismos a razonar, a hacer lo que nosotros hacemos de manera profesional. Los científicos estamos todo el tiempo... Eh, expuesto a problemas y a tratar de resolverlo. Eso es lo que hacemos. ¿Sí? Ahora, ¿por qué la ciencia, eh, por qué la gente tiene desconocimiento de esta cualidad que ellos mismos están siempre ejerciendo? Porque hemos puesto a los científicos ahí en una especie de altar, desde donde los científicos parecen no bajar hacia, hacia la tierra. ¿Sí? Y yo creo que la gente debería estar saber más de que ellos mismos cada vez ellos son sus propios científicos. Yo creo que nosotros necesitamos, como científicos, formar incluso a los profesores, desgraciadamente los profesores que están enseñando a los niños, profesores eh, no tienen las herramientas para entregarle este conocimiento a sus, a sus niños. ¿sí? Los profesores no le entregan a los estudiantes la posibilidad de indagar, de ellos mismos experimentar, de poder probar una hipótesis. Si una hipótesis se le puede explicar a cualquier persona, yo se lo explico a mi mamá qué es una hipótesis, las hipótesis que yo me planteo en el laboratorio. Mi mamá no tiene ningún conocimiento científico. No, a mí me parece súper importante poder nosotros, como profesores de la Universidad de Chile, llegar a compartir lo que nosotros sabemos. ¿Ya? Yo siempre le he dicho a la gente, yo viví y crecí en un país, en Francia, donde yo me eduqué y donde allí todo lo que yo siempre escuché era que nosotros teníamos privilegios que debíamos compartirlo. Y eso se lo he dicho siempre a mi estudiante, a todo el mundo. Le digo, nuestros privilegios se comparten día a día y se comparten con la gente hablándoles en un tono en, en, un, ...en un tono que sea accesible a todos. Me queda un minuto. Bueno, este minuto lo voy a usar para decir algo... ...que, que no estoy tan en acuerdo con nuestro rector Enio Vigaldi... ...y es que si bien es cierto de que este es un campus enorme... ¿verdad? ...con muchas facultades al interior... ...yo creo que tenemos una falta de comunicación enorme... ...dentro de nuestro campus... Yo estoy contenta de estar aquí, de tener estos siete minutos de gloria y poder decirlo enfrente de todo el mundo. Yo, a mis colegas que están aquí, a ninguna las conocía, no sé lo que hacen, ni siquiera sé lo que hay en este campo. Y de verdad que yo creo que hay que empezar por casa, ¿ya? no sé, ni siquiera conozco a todos los eh, a, a todos los académicos de la Facultad de Ciencia. Justo. Ok, punto. El tema clave en la enseñanza de las ciencias tiene que ver con la participación de las mujeres en esta área. La profesora Joana Camacho, académica del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Facultad de Filosofía y Humanidades, se va a referir a la tensión entre ciencia, tecnología y género. Profesora, ¿cómo la visión androcéntrica de la ciencia ha limitado la participación de las mujeres, de nosotras las mujeres, en estas disciplinas? Bueno, eh, muy buenos días. Agradezco la invitación y también voy a tratar de aprovechar estos siete, ocho minutos de gloria. Y claro, evidentemente la visión androcéntrica no solamente ha afectado la construcción de conocimiento científico y tecnológico, sino que también ha afectado fuertemente el tema de la educación científica, que en mi campo es, digamos, el más directo, porque eh, acá en el campus… Desde hace ya casi siete años me dedico a la formación de profesores y profesoras de ciencias y sí que hay trabajo interdisciplinario, ¿no? Tenemos dos carreras que las hacemos en conjunto, la Facultad de Filosofía y la Facultad de Ciencias y con hartos desafíos a nivel institucional para un poco esta ambición que se mencionaba de desarrollar más proyectos interdisciplinares. Pero bueno, evocándome la pregunta, yo creo que hay un gran desafío cuando decimos educación científica y tecnológica para todos, que estamos entendiendo como todos, porque evidentemente eso supone que tenemos la concepción de que, como la profesora señalaba, hay conocimientos en ciencia y tecnología básicos, están denominados dentro de lo que se llama alfabetización científica, para que las personas tomen decisiones sobre su vida cotidiana. Pero también hay un desafío enorme como país que es desarrollar y producir conocimiento científico, es decir, formar científicos y científicas que contribuyan al desarrollo del país. Y esa palabra todos para mí es bien compleja, ¿no? ya se habrán dado cuenta por mi acento que no soy chilena, soy orgullosamente colombiana. Y entonces eso supone que esté todos pues supone valorar la diversidad ¿no? y valorar no solamente el punto de vista de las mujeres, sino también de mujeres, que, como yo, si fuera negra, a lo mejor sería distinta, tendría un plus, pero de que son mujeres como de forma interseccional, ¿no? no son estos dos grupos homogéneos, hombres versus mujeres, sino que somos mujeres y hombres con características distintas, y que eso supone un desafío no solamente para el conocimiento científico y tecnológico, sino también a la hora de enseñarlo y de formar profesores. Y, evidentemente, ¿por qué se acentúa el tema de género en las mujeres? Bueno, porque históricamente hay una deuda. ¿no? Cuando se incorporaron las ciencias naturales en los currículos, a las mujeres se les enseñaba labores domésticas, labores de aguja, economía doméstica, para que supiera llevar bien la casa. Y cuando ya se incorporó, como a mediados del siglo XIX, la botánica, la zoología, eran los últimos cursos que por lo general los chicos eran que tenían más interés. Entonces, aquí hay una deuda histórica que siempre nos está mostrando de que hay brechas para las mujeres y que ahí están los límites, especialmente para el desarrollo científico. ¿no? Luego, si uno ve, es hasta 1877, con el decreto de Amunateki, que las mujeres ingresan a las universidades. ¿Y a qué carreras ingresan? Pues ingresan a las que hoy le decimos tradicionales, ¿no? a medicina, que si bien medicina es un campo para hombres y para mujeres, las primeras científicas, médicas, chilenas y latinoamericanas se dedican a temas como la salud femenina, porque era un tema importante que no se estaban haciendo cargo. Y también las siguientes mujeres que ingresan son, en su mayoría, profesoras, porque son temas contundentes e importantes para el desarrollo del país. Y esta deuda histórica nos ha generado muchas brechas que las vemos hasta el día de hoy. ¿no? A nivel educativo, por ejemplo, se observa que siguen habiendo diferencias estadísticamente significativas según el sexo, en pruebas nacionales e internacionales, y entonces uno dice, ¿qué pasa? Entonces, acá hay una discusión que es mucho más de fondo, no solamente lo que hacen los profesores y las profesoras, sino también cómo el sistema escolar ha acogido esta diferencia que es histórica, ¿sí? cómo se hace cargo y cómo también la formación de profesorados, el currículo y todo el sistema escolar de alguna u otra forma se hace cargo de este problema que tenemos. En la, última, bueno, en la primera y última, porque la segunda viene en el 2018, encuesta nacional de la percepción de la ciencia y tecnología que hizo CONICI en el año 2015 y 2016, que tuve la oportunidad de analizar los resultados, se encontraba que evidentemente los hombres se sienten más informados, con mayores conocimientos y más apropiados de los conocimientos ciencia, científicos y tecnológicos. ¿no? Parece ser que hay algún factor que no solamente es biológico, sino que también es sociológico, que hace que se sienta con más confianza, ¿no? que cuando le dicen ciencia dice medicina, ¿sí? cuando le dicen tecnología celular, y lo dice con mayor apropiación. En cambio, las mujeres no solo contestan con menos confianza, sino que las mujeres también se, se sienten más críticas de lo que ha sido su educación científica. Entonces, acá vuelve otra vez este tema de la deuda histórica que han tenido especialmente las mujeres, pero que seguramente también hay que considerar que esta deuda va a ser como interseccional. Yo creo que en 10 o 20 años más vamos a tener valores y datos desde la investigación en donde nos muestra qué es lo que está pasando con la realidad chilena, ¿no? con los inmigrantes que están ingresando al sistema, con la calidad de la educación y yo creo que es un tema bien importante. Para ir cerrando, yo creo que tenemos dos tensiones importantes que no sé si las vamos a resolver como institución, como Universidad de Chile, pero que yo sí creo que es un desafío a nivel digamos nacional importante que tiene que ver con cómo estamos entendiendo qué es ciencia y tecnología porque ya lo mencionaba no es pareciera ser que es una actividad como medio difícil de li que hacen algunos de forma muy artesanal sí pero que es una actividad como muy selecta y yo creo que desde hace años, ¿no? ya desde los años 80 quizás, se ha hablado de que la ciencia abre puertas y que la ciencia necesita más y mejores científicos y científicas. Entonces, es súper importante pensar nosotros como institución, cómo reconocemos la diversidad dentro de esta producción de conocimiento en las ciencias, en las tecnologías, en la ingeniería, en las matemáticas. ¿Cómo está presente este discurso? Sí está presente, porque hay evidencia no voy a hablar, pero hay investigaciones, tesis, que nos dice que a pesar de que somos la Universidad de Chile y valoramos la diversidad, la valoramos en un plano más discursivo y que falta, evidentemente, acciones mucho más concretas en donde se pueda visibilizar. Y creo que también otro aspecto importante que sí se ha hecho acá en la universidad, yo misma, por ejemplo, trabajé un proyecto con el Programa Transversal de Educación, ahí está la cuña, en donde visibilizábamos la producción científica de las chilenas, pero también era importante visibilizarlas, entendiendo que las chicas y los chicos también de hoy, los adolescentes de hoy que están en el aula, inmersos en un mundo muy complejo, se identifiquen de estos científicos y científicas, ¿no? Y que no parecen así Marie Curie, nadie quiere ser como Marie Curie ni como Faraday, sí. Pero sí que conocen muy poco acerca de lo que se hace la ciencia, esta ciencia que es más compleja, más viva, más dinámica. Yo le digo como una ciencia de carne y hueso. Y, lamentablemente, esta imagen de ciencia está muy alejada de la educación científica. Entonces, también hay que meterse en la educación científica. Yo creo que hay que tener una postura clara frente a las decisiones a nivel político que se han tomado, no solamente frente al currículum y a esta tensión de que si estamos presentes o no. Yo creo que hay que ir más allá. O sea, ¿cómo estamos presentes? Porque si estamos reproduciendo lo que se haya dicho y vamos a pensar en seguir formando a la misma gente, a lo mejor así no nos interesa estar presente. Pero eh, yo creo que es, es muy compleja esta tensión, y a diferencia, digamos, de la otra profesora, yo creo que la resolución no es con darle herramientas a los profesores y profesoras, sino que efectivamente hay que tomar decisiones políticas dentro del sistema escolar de cómo se forma profes. Y para cerrar, eh, una reflexión importante que yo lo he venido pensando hace mucho tiempo, es que si la Universidad de Chile está formando profesores y profesoras, no solo de ciencias, sino en todas las diez menciones curriculares, hay que mirar de qué forma se hace seria y rigurosamente para abordar el desafío que tenemos como país. Eso. Muchas gracias. Al profesor Carlos Ruiz Schneider, de la Facultad de Filosofía y Humanidades y senador universitario, además, me gustaría invitarlo a explicar por qué las humanidades y la filosofía deben estar en el centro de la formación de personas críticas y vinculadas con la sociedad y cómo la escuela puede fortalecer la enseñanza de estas disciplinas. Muy bien, gracias. Eh, yo creo que, bueno, efectivamente un tema que para justificar eh, esta presencia de, de la filosofía y las humanidades en el currículum escolar tiene que ver con lo que usted señalaba. Es decir, que eh, me parecen a mí que son disciplinas fundamentalmente eh, aptas, digamos, para favorecer eh, una formación crítica en, en los estudiantes, ¿no? eh, especialmente pensando, por ejemplo, en disciplinas como filosofía política o teoría política, eh, evidentemente que esas eh, disciplinas digamos abren la posibilidad de entender, pero también de eh, tener una visión crítica sobre el mundo en el que estamos y, eh, y, y pensar en transformarlo también. ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido es que la filosofía y las humanidades tienen que estar, yo creo que es importante que estén ahora, eh, yo creo que esta relación entre disciplina y, y el, el, el aula escolar no es, eh, no es solamente una relación que uno puede pensar en términos de transmisión, sino que tenemos que pensarla también, eh, y eso, eso está en la teoría y en la filosofía de la educación desde hace mucho, en términos de cuál es la experiencia y cuáles son las necesidades de los niños, de los jóvenes y de los adolescentes. Y es en ese sentido que a mí me parece que la formación en disciplinas que eh, digamos formen el espíritu argumentativo, analítico, dialógico, sí, eh, como por ejemplo me parece que debiera hacerlo la filosofía y que eso es, por ejemplo, lo que está un poco en el plan, eh, este plan común que se ha entregado y el plan más, eh, digamos, más más especializado también y que está en discusión en este momento. Mm. Eh, entrega y por eso es que me parece que, que, que es muy importante que esto suceda eh, y en este sentido, claro, uno no entiende esta, esta duda estas dificultades que están habiendo en el, en el Consejo Nacional de Educación para eh, la formación en filosofía en, en el plan común pero también la formación en ciencia en el plan común, lo cual es, es gravísimo y es grave me parece a mí en el caso actual porque eh, yo lo veo como, un, como, un, como una limitación de la democracia. ¿sí? Yo lo veo, por ejemplo, en mis estudiantes en la Facultad de Derecho, donde tengo ahora en este momento un curso de primer año que es como de 80 alumnos, y donde les hice al comienzo una pregunta, y hay 14 estudiantes que no han tenido filosofía en sus cursos su curso secundarios. Yo les hago filosofía de la moral, entonces, claro, lo que organicé es un trabajo especial con ellos y con los ayudantes para que lo, lo, les conversen sobre conceptos básicos. Pero esto es, yo creo, un, una dificultad que, que se les, que se, extra, digamos, que, que se plantea al paso desde la educación técnico-profesional a la educación universitaria. Y eso es un tema de democracia. ¿no? El, el país tendría que eh, tener una legislación que cubriera eh, esos casos. Es un, lo que uno ve eh, en, esta, en esta visión crítica sobre la enseñanza de humanidades, ciencia y filosofía en el colegio, hoy, es, no puede, a, a mí por lo menos me hace pensar en el siglo XIX, ¿no? cuando había eh, de, eh, eh, académicos o muy elitistas que pensaban en que las humanidades, está bien, hay que enseñar humanidades en la universidad, hay que enseñar también tal vez en el colegio, pero a las élites, ¿no? No es necesario, ni es tal vez bueno, que todas las personas, eh, por ejemplo, tampoco las mujeres probablemente, no, se interesen demasiado en estos temas humanísticos, filosóficos, porque esto podría... Eh, formar, dice uno de los académicos esto, a los que me, que me interesa citar digamos, eh, ociosos pedantes ¿no? que, que, sepan, que aparentemente sepan citar toda una serie de textos, etc. pero que no los usen para su, para su trabajo en fin y, y lo mismo podría valer entonces para las mujeres entonces yo creo que eh, esta esta eh, la limitación de la enseñanza de disciplinas como la ciencia, la filosofía, el arte en la educación media es también una limitación de nuestra democracia en términos de una limitación de las posibilidades que tienen los jóvenes para, por ejemplo, cambiar sus decisiones laborales, cuestión que está además demostrada que es bastante muy frecuente en las sociedades contemporáneas. Eso es lo que yo diría sobre esa pregunta, ¿no? Bien, muchas gracias. Bueno, respecto a las formas de aprendizaje que desde las disciplinas impartidas en el campus hemos podido impulsar, quisiera preguntarle a la profesora Andrea Valdivia del Instituto de la Comunicación e Imagen, ¿qué rol juega y cómo contribuye la enseñanza de las comunicaciones y diversos lenguajes audiovisuales también en la educación escolar y también en el proceso creativo? Gracias. Eh, antes, quizás como eh, situar un poquito de, de lo que hace el Instituto de Comunicación e Imagen. ¿no? El Instituto se declara como un, un espacio interdisciplinario y desde ahí entonces convergen varias disciplinas ¿no? que, que son relevantes, las ciencias sociales, las humanidades, las artes, para poder entender más bien los fenómenos asociados a la comunicación y a la imagen. Entonces, me gustaría más bien hablar de saberes que están disponibles, para observar, para producir esos fenómenos. ¿Y qué es lo particular? Tal vez tiene que ver justamente con la producción de sentido, la creación de sentido sobre la sociedad, sobre lo que quienes somos y cómo somos también. Hoy en día yo hablo con mis estudiantes de periodismo y cine y televisión y digo que si hay algo que particulariza esas profesiones, yo no soy de origen, ni periodista ni realizador audiovisual, yo soy antropóloga social. Y desde esa diferencia tuve que armar un relato mío para poder decir qué es lo particular de esto. Y para mí es una gran responsabilidad a quienes están ahí formándose. Son los que nos cuentan las historias sobre cómo somos como sociedad, qué queremos ser y hacia dónde vamos también. ¿no? Eh, y hoy en día, donde los medios de comunicación y las plataformas digitales atraviesan no solo las experiencias de niños, niñas y jóvenes, sino que también nuestras experiencias cotidianas, eh, eso uno lo ve plasmado en la escuela. ¿no? La relevancia que tiene eso. Y salir del tema del relato hacia también cómo se, por ejemplo, se relacionan con los medios de comunicación, con la industria cultural, los fenómenos políticos y económicos asociados a esa construcción de relatos o de historias o de discursos, es muy importante. Y es lo que uno no ve necesariamente en la escuela problematizado. Eh, en ese sentido cuál es el rol, uno podría ver qué es lo que está pasando hoy día en las escuelas y lo que ve en las escuelas en relación a la enseñanza de las comunicaciones y la imagen eh, hay do, doble entrada no un, por un rol primero como recurso didáctico entonces yo utilizo el video, la película tal vez la imagen puesta en el PPT en el PowerPoint para traer eh, un tema no para situar al estudiante sobre el tópico que quiero trabajar para educar el episodio específico de la historia que estoy trabajando o para abrir un tema en filosofía eh, como que si la imagen o el lenguaje audiovisual fuera transparente ¿no? como que si fuera un libro fuera lo mismo que el libro y precisamente no lo es no lo es, tiene ciertas características que le son propias y además por las características que tienen nuestra relación con la visualidad y con la imagen en particular hay procesos que median que son muy específicos ¿No? Y, no, y no es mer, pura traducción hacia la palabra. Eh, y ahí entonces uno lo que puede ver es más bien en la imagen, la audiovisual o el texto escrito o el periódico, como, como que si fuera un libro, como que si fuera el computador, como que si fuera la guía didáctica del profesor. Eh, primera entrada. ¿no? Segunda entrada, más bien uno mira el currículum y lo vemos más bien al margen. Comunicación... O sea, medios de comunicación, si fuera como pensemos que hace unos años atrás en lenguaje y comunicación en el subsector había un eje específico para estudiar medios de comunicación. Hoy no está porque la presión del currículum establece que lo prioritario es justamente habilidades asociadas a la lectoescritura y a la oralidad. ¿no? Eh, y una de las dificultades es pensar de que, si le, que medios de comunicación es un tópico, como que no atravesara esas habilidades de lectoescritura, de oralidad. Eh, y luego en artes visuales lo que encontramos más bien es hacia el final preguntarse por esa visualidad y la lenguaje audiovisual hacia el final de la formación con muy poca eh, presencia también y muy desde la perspectiva más bien apreciativa ¿sí? como contemplar esa imagen frente, que tenemos al frente con poca eh, exploración hacia la producción y la creación eh, es un genérico hay una serie de experiencias que uno, con las que nosotros no hemos encontrado en las investigaciones y de hecho acá tenemos presente y eso es la que me quiero basar ahora. Eh, experiencias que van un poco más allá y eso yo creo que es interesante de explorar eh, cuando pensamos en la enseñanza de las comunicaciones y en la imagen. Eh, cuando uno entra a la escuela y hay algunas experiencias como medios de comunicación online, eh, un canal de televisión como el del Liceo 7 que está presente acá y que nos está cubriendo en este evento, eh, un canal de estudiantes apoyado por un profesor, ¿sí? y que se plantea como un medio de comunicación para la comunidad educativa. Eh, ¿Qué es lo que uno ve ahí? Es aprovechar los incerticios que tiene la escuela, que está más allá del aula, o junto con el aula, entre disciplinas, ¿sí? O lo que uno ve, por ejemplo, en el Liceo Manuel de Sala, en toda su línea formativa de lectivo con audiovisual, que parte con fotografía y termina justamente con ficción, por ejemplo. Ves una apuesta interdisciplinaria donde hay profesores de artes visuales, de historia, de lenguaje y comunicación, que están entendiendo que el aprendizaje en torno a estos saberes, en torno a estos procesos y objetos, eh, requieren de una mirada más compleja. ¿Qué es lo que yo creo que favorece ahí justamente aprendizaje más complejo? Donde poner a los estudiantes y también a los profesores y profesoras en un lugar mucho más activo, ¿no? Eh, porque cuando lo ponemos en el lugar de la producción, en pensar, por ejemplo, un medio de comunicación, un texto, eh, estoy pidiéndole y proponiéndole a esa persona que asuma un rol desde el lugar que quiere decir algo que quiere contar algo. Y eso no es tan evidente en los procesos educativos en general, no solo en las escuelas. Justamente cuando pensamos que tengo que transmitir un saber o un conocimiento, hay una posición también respecto del otro que está al frente mío, como que me reciba, ¿no? Eso. Cuando proponemos experiencias de comunicación y producción y creación de imagen, estamos invitando al otro, casi me cae el lápiz, eh, a que asuma ese lugar, a que haya un posicionamiento, ¿no? Y eso yo creo que es muy interesante, que además recoge la experiencia que vivimos en el cotidiano fuera de la escuela también, ¿no? Cuando uno, hay una, hay una idea, un sentido común respecto a, a cuál es la relación de niños, niñas y jóvenes con los medios de comunicación y las tecnologías, en particular digitales, como que si fueran todos muy generadores de contenido, eh, muy productivos. Y eso no es tan así. Hay mucha circulación de producciones de otros. Poco, poca distancia respecto a lo, que, a lo que estamos leyendo, escuchando, viendo. Circulamos, circulamos. Y eso no es solo característica de jóvenes, también es de los adultos. ¿sí? Entonces, ¿qué podría ser la enseñanza de la comunicación y la imagen en este contexto de alta digitalización, donde las tecnologías, por ejemplo, están muy presentes? Es ofrecer espacios que solo los puede ofrecer que tal vez la escuela, que es como distancia. ¿Sí? Alfabetización crítica respecto, por ejemplo, ¿quiénes son los generadores de contenido? Eh, un minuto. Entender que la visualidad y el audiovisual funciona con claves que son similares y también distintas al lenguaje verbal. Eh, y desde ahí, por ejemplo, producir. Es decir, tomar distancia también de mi relación con los medios de comunicación. Y eso es en el aula y fuera del aula, como lo vemos en el canal 7 del Liceo 7. Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar en este conversatorio con el profesor Sergio Rojas de la Facultad de Artes. Y la pregunta es, ¿cómo fortalecemos la enseñanza de las artes en el aula? ¿Qué despierta la creación artística en los niños y las niñas? Bueno, gracias. Eh, a ver, yo lo, lo primero que haría sería tomar el, la pregunta, el concepto de enseñanza que se propone. Porque yo creo que ahí hay una, no es que sea errado, pero hay una. hay un equívoco. Eh, ¿Qué significa. Claro, ¿Qué significa enseñar? A mí, a mí la, esta convocatoria me parece muy, muy, muy interesante, es un desafío grande, ¿no? porque la pregunta no es cuál es la importancia de las artes, de la filosofía, de la ciencia, sino que cuál es la importancia de estas disciplinas en el aula, ¿no? que es como una manera de preguntarse cuál es la importancia de esta disciplina más allá de lo que es la formación de pensamiento científico, de pensamiento artístico, etc., entonces, si volvemos a la, a la pregunta, ¿qué significa enseñar arte? ¿No? Una, una primera posibilidad consistiría en pensar que enseñar arte significa enseñar los grandes hitos en la historia del arte, enseñar a apreciar, ¿no cierto?, a contemplar, ¿no es cierto?, era gran equívoco, como señalaba Andrea, eh, a contemplar las obras maestras. ¿no? Los estudiantes no pueden salir del colegio sin conocer un, un grupo importante, un corpus importante de obras maestras, ¿no? ¿Qué es una obra maestra? Una obra maestra es eso que yo nunca voy a poder hacer. O sea, enseñar a los estudiantes a las obras maestras es esto es lo que ustedes nunca van a poder hacer. A respeto, ¿no? aprendan a apreciarlo, etc. ¿no? Esa es una posibilidad, ¿no? lamentable si vamos por ahí. Otra posibilidad sería todo lo contrario. ¿no? Los estudiantes pueden hacer arte, ¿no? pueden hacer arte, pueden crear... Pueden crear Pueden haber ahí vocaciones artísticas. Es otro equívoco. ¿Qué sucede cuando el profesor de filosofía, cuando el profesor de ciencia, cuando el profesor de artes va al aula buscando detectar vocaciones? Entonces, aquí hay una vocación científica. ¿no? Este va a ser mi colaborador, mi ayudante. Aquí hay una vocación artística. ¿no? Hay una vocación hacia la filosofía. ¿Y el resto qué pasa? Entonces, vuelvo, vuelvo a la pregunta despejando esos dos equívocos. ¿no? Eh, yo pienso, mi, mi, mi idea, ¿no es cierto?, es que eh, el equívoco se empieza a despejar si consideramos que el arte es una forma de pensar. ¿no? Por supuesto, el arte, si pensamos qué es lo que hacen los artistas, los artistas hacen obras. ¿no? Eh, hay un hacer ahí, ¿no? hay un hacer de la obra. Pero, ¿cómo opera una obra? ¿no? Una obra hoy día da que pensar. Eh, estoy pensando fundamentalmente en lo que es la condición contemporánea del arte. ¿no? la condición contemporánea del arte, el arte da que pensar. Y el gran arte es aquel que da mucho que pensar. ¿no? Por eso que el arte contemporáneo hoy día eh, muchas veces se dice que no se entiende. ¿no? Eh, incluso las personas se molestan por no entender el arte. ¿no? Y a mí eso me llama la atención, ¿no? porque una persona no se, entiende, no, no se molesta si no entiende lo que está ocurriendo hoy día en investigación, qué sé yo, en cuántica o en lo que sea. Pero si no entiende arte, se molesta, ¿no? como si hubiese una especie de derecho universal, democrático a entender el arte. Y es más, esa persona se molesta como si entendiera todo, excepto el arte. Y yo pienso que vivimos, vivimos en un mundo en donde no entendemos nada. No entendemos nada porque todas las categorías que hemos heredado, ¿no? las grandes categorías de la modernidad que hemos heredado, Hoy día están en crisis, ¿no? incluso más allá, diríamos, están en un proceso de agotamiento. ¿no? Me gusta el término agotamiento porque hace referencia a aquello que se terminó, aquello que ya no va y sin embargo todavía está allí. Si nosotros vemos cómo se relacionan los estudiantes, nuestros estudiantes, no solo en el colegio, sino también en la universidad, ¿no? con los códigos existentes, está todo entre comillas. Los estudiantes prácticamente van acompañando, y nosotros también lo hemos ido incorporando, ¿no? van acompañando todo lo que van diciendo con el, con el gesto de las comillas. ¿no? Entonces dice la democracia, el Estado, los derechos humanos, ¿eh? el individuo, porque claro, somos personas. Entonces dice, si está todo entrecomillado, ¿no? y le ponemos comillas cuando estamos utilizando un término en un sentido figurado, un sentido impropio, entonces bueno, estos términos ya no van para nombrar la realidad, saquemos estos términos y que vengan los nuevos. No han llegado los nuevos, ¿no? pero somos conscientes de que habitamos el mundo conforme a códigos que ya están en crisis ¿no? o que ya están definitivamente agotados. ¿no? Y eso lo relaciono con, con una cuestión que, que creo que está a la base de, de todos los planteamientos que eh, Carlos lo, lo hacía explícito, digamos, que es eh, la actitud crítica. ¿no? Eh, ¿Queremos formar personas críticas? ¿Queremos formar estudiantes críticos? ¿no? Bueno, la pregunta ¿Qué es la crítica? ¿Qué significa crítica? ¿No? Hubo un momento en que la palabra crítica movilizaba. ¿no? Hoy día la crítica es algo que está en todos lados. ¿no? Cualquier carrera que se está promocionando, no sé, todo, en algún momento tiene que decir que quiere formar profesionales críticos. ¿no? Eh, entonces, ¿qué es la crítica? Bueno, la crítica, ¿no? para decirlo en, en una o dos palabras, digamos, ¿no? la crítica es el trabajo de desnaturalización ¿no? del orden dominante. ¿No? La crítica no necesariamente dice que algo está malo, ¿no? sino que lo que dice es eso, ¿no? es eso que está allí naturalizado, ¿no? y sobre lo cual pareciera que pisamos suelo firme, en realidad eh, tiene un componente histórico, tiene un componente social, político, etc. ¿No? Entonces, lo que hace la crítica es hacer emerger el coeficiente histórico, político de la realidad. Cuando consideramos que el arte, el arte en la música, en el teatro, en, el, en las artes visuales, ¿no es en la danza, etcétera, digamos, estoy pensando fundamentalmente en los departamentos de la, de la Facultad de Artes de, de nuestra universidad, eh, desarrolla un, un pensamiento crítico, está contribuyendo al desarrollo de un pensamiento crítico, lo que está haciendo justamente es, más allá de que hayan vocaciones artísticas o no, es despertar, ¿no es cierto?, esa conciencia ¿no? respecto al orden que estamos viviendo como un orden que está en tránsito. Eh, hoy día están ocurriendo cosas tremendas, ¿no? O sea, ya el mundo en el que habitamos ¿no ha recibido tres impactos. El primero lo denominamos globalización del capital, ¿no? que muchas veces se, se, quiere, se, se piensa o se quiere pensar que es como globalización de la cultura, ¿no? que como se estrena una película en, en Hollywood y se estrena en todo el mundo, esa es la globalización. ¿no? Bueno, Eric Hossbaum, ¿no el historiador, decía que si uno quiere entender la globalización... Tiene que tratar de entender la historia del fútbol en los últimos 10 años. ¿no? Si entiende eso, entiende la, la globalización. La globalización, entonces, como un fenómeno económico, es globalización del capital. Eso ya nos deja en una situación de intemperie muy grande respecto a los códigos heredados de la modernidad. Estado-nación, etc. Segundo impacto, la informatización de la Profesor, realidad un minuto. en redes digitales. ¿no? Nuevamente, ¿no? Claro, podemos operar con ella, entonces aparentemente estamos muy familiarizados y justamente no pensamos allí en donde la disponibilidad es inmediata. Y como si esos dos acontecimientos no fuesen ya suficientemente desestabilizadores, viene un tercer acontecimiento, que es lo que se denomina, entre comillas, el fin de las ideologías. O sea, no hay manera de intentar comprender de una manera totalizante, no totalitaria necesariamente, pero totalizante lo que está sucediendo. Esas son preguntas que ya quedaron allá con la modernidad, ahora estamos en otra, que hay que aprender a, a operar. El arte, ¿no? en su condición contemporánea, va en esa dirección. ¿no? Esa, es mi, esa es mi expectativa. Hoy día eh, es impresionante la cantidad de profesores, ¿no? y estoy hablando de profesores en aulas, ¿no? profesores que han salido de nuestra universidad, yo converso con ellos, y un estudiante de filosofía, que es profesor de filosofía, en un colegio, me decía que trabajan en conjunto ¿no? con un profesor de artes de otro colegio organizando obras de teatro para plantear problemas. O sea, tenemos mucho que aprender ¿no? nosotros respecto a la importancia que tienen nuestras disciplinas en el aula. ¿no? Termino con una frase. Eh, de, creo que de lo que se trata no es tanto, no es solo, ¿no? de cambiar el concepto de las artes para entender el carácter fundamental que tiene en la formación escolar y universitaria. Lo que tenemos que cambiar es nuestro concepto de educación. En buena medida es nuestro concepto de universidad lo que tenemos que cambiar para entender el lugar fundamental que tienen las artes en estos procesos. Vale. Muchas gracias. Bueno, y finalizamos ya la presentación de nuestros académicos y académicas con la profesora del Departamento de Psicología y miembro del Observatorio Chileno de Políticas Educativas de la Facultad de Ciencias Sociales, Jenny Azael, quien se referirá a la educación pública en el actual sistema escolar. Frente a esta pregunta, ¿existe el sentido de lo público en la educación chilena en medio de un contexto tan privatizado? ¿Y por qué nuestro país se ha perdido la vocación pública en materia educativa? Y ahí estamos planteando, y ahí la profesora se puede desplayar. Bueno, buenas tardes. Como ven, yo me voy a salir un poco en un marco más global de, eh, de una mirada hacia lo público. Creo que es allí y es a, el sistema escolar, tenemos que mirarlo. Y a lo mejor voy a, voy a partir eh, con algo que pareciera ser de sentido común y obvio, pero creo que hay que, lo, hay que planteárselo. Hoy día tenemos que plantearnos qué entendemos hoy por educación pública porque hace 50 años esta era una pregunta que era como obvia, nadie ¿no? cuestionaba que la educación pública entendía como un derecho asegurado por el Estado, era donde se formaban se, eh, los niñas, niños, jóvenes, sin distingos culturales, sociales, eh, étnicos, religiosos, eh, y se iban construyendo sujetos activos en, en la construcción de... Eh, una sociedad que estaba en permanente proceso de mayor democratización. Pero hoy, por el contrario, cuando los valores neoliberales de la globalización de mercado, encarnados en la privatización, en el mercado, la competencia, el individualismo, han permeado profundamente el sentido común, es lo que dice el rector, o sea, hay que empezar a explicar por qué hoy día tenemos que tener universidades estatales. Esta es una pregunta primordial en la perspectiva de avanzar hacia una sociedad que no ha logrado alcanzar los niveles de democracia que tuvimos en nuestro país antes de la dictadura. Y, y en ese sentido es importante preguntarse eso porque yo me atrevo, nos atrevemos mucho a afirmar que en realidad hoy día no existe educación pública, ni, no existe educación pública. Al igual que en la educación superior, lo que tenemos es un sistema escolar altamente privatizado y el sentido de la educación, que es lo central de lo público, se ha visto mediado por intereses privados de lobistas, de sostenedores, consultoras, mercados de asesorías, capacitaciones. Y en este contexto enfrentamos un discurso y una práctica educativa contaminadas por lógicas mercantiles. Hoy, cuando el Estado traspasó prácticamente la mayoría de la función educativa, un sistema particular subvencionado en manos de administradores privados, lo único que se mantiene parecido a un sistema público es la educación eh, municipal, que está alcanzando el 35% y va en descenso. Hoy día los primeros básicos solo son el 31% de la matrícula orientada a los sectores además más marginados de nuestra sociedad, por tanto tenemos un sistema escolar segregado, segmentado y desigual. Entonces, ¿qué es lo que es hoy día la educación pública que sería el sinónimo a la educación municipal? En realidad es literalmente una educación para los pobres, para los sectores populares y eso a toda lógica y a todas luces, es antagónico a un proyecto educativo público, plural, inclusivo. Y ahora, lo más dramático es que en la misma educación municipal, eh, y yo diría que es lo mismo que pasa también en nuestra educación superior pública, lo que enfrentamos es un proceso que muchos autores han llamado de endoprivatización, o sea, la lógica de lo privado en lo público, donde lo público se eh, maneja con lógicas empresariales y gerenciales. Por eso la educación municipal se consolida como un sistema mercantil, competitivo, estandar, estandarizado y sin lo que ustedes muchos hablan de la importancia de la pertinencia social para nuestros estudiantes. Hoy la educación municipal está sometida a mecanismos de mercado, rendición de cuentas, competencias desigual con la educación particular subvencionada, vive bajo una cultura de auditoría en que debe rendir sistemáticamente cuentas a través de mediciones estandarizadas, a través de las cuales se los clasifica injustamente a los establecimientos y se culpa a los profesores por dichos resultados en estos sectores populares. Voy a tras años de investigación de la cotidianidad de esta escuela hay como elementos muy fuertes que voy a entrecomillar y no voy a poder desarrollar. Pero de qué podemos hablar de esa educación pública un poco desde metáfora surgida desde esas comunidades con las cuales hemos estado trabajando. De un comilla, trabajo indecente, de subjetividades desquiciadas, de cotidianidades del aula sometidas de escuelas públicas en amenaza de extensión, en definitiva, de escuelas públicas enfermas en la unidad de cuidados intensivos. Y ante este panorama podemos decir que no hay educación pública que defender hoy día, porque el desafío es mucho mayor. Lo que tenemos que hacer hoy día es reconstruir la educación pública. Tenemos que reconstruir un sistema público de educación. En este escenario educativo, el más privatizado y mercantilizado del mundo, que lo muestran diversas investigaciones, la reconstrucción de lo público, y acá no podemos dar recetas porque requiere de altas dosis de creatividad colectiva en un proceso de discusión democrático con la participación de las comunidades escolares y rescatando esas comunidades. Tenemos que pensar en la construcción de un sistema escolar nacional articulado, desde todos sus niveles, desde párvulo a la educación superior. Con esto termino, que es un desafío. Creo que particular responsabilidad tenemos en este campus donde formamos futuras profesoras y profesores. Y lo que tenemos que construir, y acá se ha dicho estamos aislados, tratamos de construir interdisciplinaridad, pero debemos articular un trabajo en red ideológico con las comunidades escolares entre estudiantes de nuestras facultades y estudiantes del sistema escolar, entre docentes del sistema escolar y nosotros, académicos de la universidad, tenemos que romper barreras, permear fronteras, construir diálogos de saberes en la perspectiva de la formación de sujetos críticos, entendiéndolo como lo plantea el profesor, Fundamento de la construcción de una sociedad democrática, participativa y más sustentable y solidaria. Hay un micrófono acá para poder extender a alguien que quiera hacer un comentario, entregar una opinión, no necesariamente son preguntas, o hacer efectivamente alguna pregunta a alguno de los académicos o académicas que está acá eh, sobre el escenario. Acá. Profesor Babul. Bien, eh, yo partí comprometido con la Facultad de Ciencias por allá por el año 1966, a meses de que se hubiese formado. Uno podría decir que soy muy antiguo, que soy viejo, digan lo que quieran, pero llevo, llevo harto tiempo por acá. Y quiero referirme a las palabras de, de Rosa María, a María Rosa, en, ...en el sentido de qué es lo que ha pasado acá... ...inicialmente estuvo la Facultad de Ciencia y no había nadie más... ...hasta que hace, no sé, 10 años o más... ...empezamos a discutir con el decano Merino... El, ...el famoso proyecto Bicentenario... ...y hay varios que, de este campus... ...que recuerdan mis palabras entre ellas... Loreto Rebolledo... ...en, en los cuales yo dije que en realidad no se necesitaba, necesitaba dinero para que nosotros inventáramos cosas entre nosotros. Pero después de largas discusiones, se decidió no hacer un proyecto académico, sino que un eh, proyecto de infraestructura. ¿Ah? Y en eso quedamos, y yo hace tiempo que estoy a cargo del programa de bachillerato, y según mis recuerdos, los últimos, no sé, 5 o 10 años, las autoridades, no los vicedecanos, sino que los decanos y los directores de institutos, no nos hemos reunido. Entonces, la culpa es nuestra de no haber querido hacer algo y que no nos conozcamos. La Facultad de Ciencias se formó para que la matemática, la física, la química y la biología interactuaran entre ellos. Pero resulta que es muchísimo más fácil interactuar con un profesor en Berkeley que con uno acá. Y quizás ni siquiera nos conocemos yo fui director académico de la Facultad de Ciencias y traté de hacer conferencias de los matemáticos, etcétera, pero allá la segunda, la tercera, nadie iba. Entonces los culpables somos nosotros, nosotros somos directos culpables de esto. Entonces la Facultad de Ciencias no ha cumplido con su rol, y menos este campus, que de lejos es fantástico, porque, claro, inicialmente la República de Bochev, como tenía ese centro de estudios humanistas que logró tener la biblioteca, una biblioteca fantástica para aquellos que la conocen, no es cierto, trató de ser el centro de la universidad, pero verdaderamente el centro de la universidad es este campus, donde está arte, donde está filosofía, donde está ciencia, donde está la comunicación, etc. O sea, está lo básico que debe tener cualquier carrera. Y cuando yo empecé con el programa bachillerato, el rector de aquella época dijo... Yo quiero que todo lo que pase de aquí en adelante en la Universidad de Chile comience por el programa de Archerato y nunca se cumplió. O sea, toda acción integradora se ve como, como una centrífuga, se separa porque eh, cada unidad académica es independiente y no le importa un comino lo que pase con la otra. Vamos por ahí. Eh, bueno, mi pregunta va a que sabemos la importancia y se ha hablado eso de tanto la ciencia, como las artes, como la filosofía, pero ¿cuál es la importancia de un desarrollo íntegro de todas estas áreas? Desde la educación básica hasta el desarrollo en media, ¿cierto? ¿Y cómo influiría una educación íntegra para el desarrollo de nuestro país? Yo quiero contestarle al estudiante. Sí, en realidad... Yo creo que cuando hablamos de la sociedad del conocimiento, este es conocimiento para toda la gente. ¿sí? Yo no pienso que esto tenga que ser específico de la universidad. Si queremos tener un país mejor, ¿sí? sin delincuencia, sin todas las cosas que el día de hoy estamos sufriendo, ¿sí? sin falta que, que, que exista cultura general, tú necesitas tener una, una manera de organizar la educación de manera que llegue a todos. No discriminar a la gente más vieja, por ejemplo, yo siento que el día de hoy estamos hablando siempre de la discriminación de las mujeres, ya esa es una discriminación, la discriminación de los niños también, pero alguien está pensando en qué está pasando con las personas mayores que la estamos discriminando con la misma alfabetización digital, ¿cierto? Para ellos no existe. Entonces, yo creo que la enseñanza tiene que ser para todos, para tener una sociedad mejor, en general. ¿Ya? Entonces, no sé, eso es lo que yo entiendo por, por, por una globalización de la enseñanza, que todos nos sintamos bien con lo que estamos haciendo, que seamos todos capaces de entender, el día de hoy es algo que yo he estado siempre pensando, por qué razón nos tenemos que vacunar, ¿Por qué razón el día de hoy, por ejemplo, ha aumentado tanto el SIDA en Chile? ¿Ya? Que, que no sean unas pocas personas que tengan respuesta a esto. ¿Ya? Eso es lo que yo... Yes. Yes. Yeah. Yeah. Eh, yo quería hacer un comentario, en realidad no, no, no espero responder la pregunta, pero yo creo que, digamos, a partir de la experiencia de la carrera de pedagogía en educación básica, que ya tiene una cuarta generación que ingresa, no la educación parvular, sino la, la nueva... Eh, Ahí hay, hay apuestas importantes que se pueden hacer como universidad, por ejemplo, a pesar de toda esta coyuntura curricular, el programa tomó la decisión de incluir de forma articulada e integrada eh, las distintas áreas, ¿no? por ejemplo, tiene la mención de artes, que es carente en otras universidades, pero yo creo que es una decisión institucional y que a nosotros también nos trae hartos desafíos, porque supone contar con personas especializadas, tener un trabajo interdisciplinar, no solamente con otras facultades, sino también a nivel interno. Entonces, yo creo que sí es posible, pero que evidentemente tenemos que conversar más a nivel interno, de departamento, de facultad, en nuestro caso que estamos alojados en la Facultad de Filosofía, y contar también con las experiencias de otras instituciones. Pero también creo que es una postura institucional, o sea, el hecho de que la Universidad de Chile tenga la formación de pedagogía en educación básica con mención en artes, es una postura de la universidad. Bueno, eh, a ver, yo creo que hay que tener presente la dificultad de lo que significa la investigación interdisciplinaria. ¿no? Eh, no es algo que se hace con, con buena voluntad, ¿no? a veces ocurre que uno se, se encuentra con colegas, hay, hay una sintonía, somos de distintas disciplinas y uno dice tenemos que hacer algo juntos, tenemos las ganas y, y no resulta, y no resulta y nos encontramos y en el mejor de los casos resulta algo multidisciplinario, es decir, cada uno hace lo suyo, pero para que exista interdisciplinaridad tenemos que reflexionar la, aquellos conceptos de nuestras propias disciplinas que están en crisis, no es uno el que por buena voluntad va, se va a acercar a la frontera para dialogar con la otra disciplina. ¿no? Es la propia disciplina ¿no? la que en una situación de crisis me vehicula ¿no? hacia la frontera y me pone a, a conversar con los demás. Hoy día en Chile, o sea, por mencionar dos hechos relativamente recientes, ¿no es cierto? en una encuesta eh, casi el 70% ¿no? de los encuestados se declara partidario de restringir el ingreso de, de migrantes a Chile. Casi el 70% en un estudio que se hizo en eh, colegios, ¿no? casi el 60% de estudiantes de octavo básico en Chile, el 60%, ¿no? eh, ha señalado que aceptaría una dictadura siempre y cuando eso implicara orden, mayor bienestar eh, económico, etc. ¿no? Entonces ahí... Uno dice, ¿qué es lo que falta ahí? ¿Cuál, cuál es la disciplina? No, hay una formación integral ¿no? que está definitivamente en crisis, en un contexto en donde las señas, las señales, por todos lados le están diciendo aquí lo que importa es el progreso, la competencia, etcétera. Perdón, y, y en eso, no necesariamente para usted, profesor, para, para los académicos y las académicas, ¿qué es el detonante, entonces, para avanzar en, en, en llevar esta interdisciplinariedad ¿Dónde está el detonante? Porque yo entiendo lo que dice, y, y, en, y en muchos otros sentidos de la vida, ¿no? Eh, no por buena voluntad no, no necesariamente pasan, por buena onda tampoco, sino que tiene que haber un detonante, tienen que estar las condiciones. ¿Por dónde pasa detonante, condiciones? Y no, no sé si usted es que quiere colaborar. Yo... Eh, breve, eh, yo creo que es un, un fenómeno complejo porque implica, para. estoy pensando a nivel de la universidad, pero también a nivel de la escuela, ¿no? porque a la escuela uh -huh. también se le pide que se deje de segmentar disciplinariamente, a nosotros lo mismo. Es un cambio cultural el que se está el que se tiene que producir, pero además las condiciones hoy día de producción de conocimiento en las universidades y también del trabajo de los docentes no te generan esas posibilidades. Puede haber voluntad, tú lo, lo estás pensando por ejemplo en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ¿no? El financiamiento, te apunta todo hacia las políticas de, de, de producir de conocimiento en función de los fenómenos y los problemas de la sociedad, pero siguen existiendo en la mirada disciplinaria. Ahora, nuestra responsabilidad, como decían, también tiene que ver con eh, en términos de los académicos y académicas. ¿no? Salir de, le, de lo seguro y de lo que... O sea, salir de lo seguro en términos de también de cuánto importa tu eh, certificación o tu validación como académico. ¿Dónde están puestas hoy día las fichas? En términos muy, muy coloquiales. No están puestas justamente en el trabajo colaborativo ni de coordinación con otras disciplinas o con otros colegas. Eh, hacerlo de otra forma, por ejemplo, vincularse con, la, con el medio, ¿no? relacionarte con mm. escuelas. eso es un trabajo de alto desafío para nosotros, porque implica salir de la docencia, de la investigación o de la creación eh, y pensar la extensión desde otra perspectiva, ¿no? que es súper distinto. Yo creo que eso es un desafío que lo tenemos que asumir, que ya es, es hora que lo sumamos le... Sí, no, quería agregar algo muy... ¿tú? Bueno, si quieres yo muy breve, muy breve. Sí, y que tiene que ver con lo que decías tú sobre la... Condiciones de producción del conocimiento, porque de verdad las condiciones actuales, eso es un, detonado, un impedimento. Es decir, a mi juicio, ¿no? Las condiciones actuales de producción del conocimiento en la universidad son enormemente competitivas, eh, individualistas, eh, y eso está definiendo las carreras de los académicos. Entonces, si las carreras de los académicos van en ese sentido, y si los, eh, y si los centros que financian, por ejemplo, investigación. Eh, lo hacen de manera parecida, porque vaya uno a presentar un proyecto interdisciplinario al CONI, si usted si es prácticamente seguro que lo pierde, eh, porque no hay un área, digamos que... Entonces, yo creo que las condiciones institucionales de producción del conocimiento son algo que está eh, fuertemente presionando para que tengamos este sistema sumamente aislado de, de, los, de los investigadores y de los profesores universitarios. Respuesta, después la próxima Yo, pregunta. Muy cortito, porque eh, eh, concuerdo con lo que han comentado mis colegas acá fuertemente. Creo que eso, agregar que eso mismo sucede con mucha más fuerza para poder enseñar en el sistema escolar, donde mientras no logremos terminar con el CIMSE y la acumulación de contenido en esa disciplina, eh, están presionados los niños, los apoderados, los profes. O sea, ahí estamos. Hay peleas políticas que tenemos que dar en conjunto también. Eh, y creo, junto con, con, con el, el, el tema de las condiciones de producción que tenemos los académicos, también está eh, en la medida que, con, yo decía, porque no me puedo explayar, el construir el eh, diálogo de saber ese diálogo de saber entre académicos y las comunidades. Eh. En esas comunidades hay problemas que nos vamos a encontrar, que vamos a ver que no, desde las disciplinas, no lo vamos a poder solucionar y que efectivamente vamos a necesitar miradas múltiples. Entonces yo creo que también el que nosotros, más allá de nuestras condiciones, tengamos una responsabilidad de ir a las comunidades, de construir diálogos, de saberes, nos van a desafiar a nosotros mismos a romper en nuestras propias disciplinas. Ahí una pregunta, después allá y, y, y, y por allá. Soy Faridia Serán, soy parte de este campo Juan Gómez Milla. Eh, académica de la ICI, eh, bueno, vicerectora también de Extensión y Comunicaciones. Solo quería señalar algo que me llama la atención y que quería traer a colación. Hace unos días atrás hicimos, eh, eh, eh, el, rectoría, el rector encabezó un acto de entrega de títulos póstumos simbólicos en la Casa Central de la Universidad de Chile a eh, estudiantes ejecutados eh, políticos y detenidos desaparecidos. Eh, fueron los 100 primeros. Mientras escuchaba esto, pensaba, recordaba que el 50, casi el 50% de esos 100 primeros estudiantes a quienes les, los distinguimos con este reconocimiento de la Universidad de Chile, pertenecían al, a lo que hoy día sería el Campo Juan Gómez Millas, a este mundo, a estas disciplinas. Y me preguntaba que, cuál era el perfil de esos jóvenes, cuál era el perfil de esos académicos, qué pasaba en ese momento, en ese país, qué está pasando hoy día. Y creo que efectivamente hoy día tenemos el deber de reconstruir no solamente lo que significa la educación pública, ¿no? con todo el debate que se dio el año pasado encabezado por la Universidad de Chile a través del rector de defensa de la educación pública, sino además reconstruir lo que es el rol del académico, lo que es nuestro rol como, eh, como, como individuos, como seres humanos, eh, como profesionales con pensamiento crítico, con un pensamiento crítico capaz de desmontar y de desnaturalizar lo que efectivamente para nosotros hoy día es algo muy cotidiano. Creo que eh, desde este campus hay una tremenda responsabilidad porque efectivamente somos parte de lo que es el pensamiento crítico de la Universidad de Chile. Y el rol del académico, el rol del, del, del, del estudiante, del funcionario, es un rol que históricamente ha sido muy relevante y que creo que hoy día tenemos que asumirlo como un desafío. Reconstruir una república, reconstruir los sentidos, ¿no? desmontar lo que está naturalizado y efectivamente intentar de que Chile pueda nuevamente pararse sobre las bases de una república de verdad. Es un comentario porque creo que efectivamente nos atañe a nosotros como campus. Gracias. Yo, yo creo que nos quedamos chicos con lo con lo trans, o sea, con lo, la interdisciplina, hay que ir a la multi y a la transdisciplina. Nosotros inventamos las disciplinas, o sea, hubo un momento en que el sabio no fue capi, digamos, y, y para avanzar en, lo, en, lo, en los distintos campos se inventaron la, las disciplinas. Yo creo que la consecuencia de lo transdisciplinal es deshacerse de esta sensación tan incómoda que tenemos de que no nos gusta el estado de cosas. Yo creo que la, la consecuencia sería algo a lo cual le tengo mucho respeto y que tiene que ver con la tolerancia y la tolerancia tiene que ver con incluir al otro, no aguantarlo nomás, sino que incluir al otro dentro del espacio de lo que uno cree que es la realidad. Y allí, por lo tanto, la relación entre nosotros sería completamente distinta y podríamos pensar en conjunto. Ayer lo dije frente a la moneda, si lo que nos hace falta es pensar este país y que todo el mundo tenga la oportunidad de contribuir a ese pensamiento. Y para eso tenemos que saber hacia dónde queremos ir para poder ayudar. Vale. Mi nombre es Cristian, soy profesor de Liceo 7, y la pregunta es para la universidad, veo que hay representantes de cada facultad y veo una, personalmente veo una carencia, tenemos una vocación, pero yo como profesor quiero, quiero presentar a, o quiero postular a algún, a algún no sé, al curso, todo es dinero, todo se compra, tenemos una vocación eh, en la cual se pueda facilitar el crecimiento o el desarrollarse. Uno ve curso y todo implica un precio. Eh, pero también veo una desvinculación de la Universidad de Chile con respecto a la, a la, a la educación pública. Ahora tenemos, por ejemplo, estamos trabajando un, un ejemplo con, con el ICI, pero nos encantaría tener vinculaciones con otra área, con otras facultades. La profesora habló acerca de la herramienta, acerca, que hay que entregarle herramientas a los profesores. Eh, no, estoy en totalmente desacuerdo con, con esa observación. Creo que a los profesores hay que, hay que intervenir o hay que trabajar con las con la escuelas públicas para poder desarrollar, porque llegamos, nuestros alumnos llegan a las universidades de colegio público y ven una distancia cultural con respecto a las cosas que ellos debieran saber y se, prácticamente se tienen que eh, formar nuevamente, tienen que buscar, pero por una cuestión propia. Y, y vemos esta distancia que, que, que es terrible. Entonces... Eh, eh, extraño, o, o, desde, y veo a la Universidad de Chile como alma, alma mater de la República, eh, esta desvinculación y esta parcela eh, de gigante o este elefante blanco que significa la universidad con respecto a la educación. Eh, ¿Qué opinión o qué, qué les parece esta obsesión? ¿Alguien quiere tomar, por favor? Y el rector, y, y ahí terminamos. Bueno, eh, establecer esta vinculación, como tú mencionas, entre la universidad y los establecimientos a veces es compleja por todo el contexto que han mencionado. Eh, nosotros, por ejemplo, en el Departamento de Estudios Pedagógicos, en donde están alojadas algunas de las pedagogías, tenemos convenio con 45 establecimientos que son centros de práctica y son de distinta naturaleza, pero evidentemente hay mucha complejidad, ya lo habían mencionado, en, la, en el propio quehacer del, del profesor y de la profesora, y también en el propio quehacer del sistema y de, del establecimiento. Entonces, hay algunos colegios en los cuales uno puede establecer un vínculo más afectivo, más cercano, y puede efectivamente eh, realizar proyectos más concretos de formación incluso, yo estoy de acuerdo contigo cuando dices a los profesores, tenemos que trabajar con los profesores y no solamente sobre los profesores, coincido. Pero también hay muchos eh, limitantes y obstáculos que tenemos nosotros mismos, como universidad y como departamento de estudios pedagógicos, para poder entrar. Porque a veces nos dicen ya, ok, centro de práctica, pero ¿cuántos puntos nos va a ayudar a subir en el CIMSE? Cuando nosotros no tenemos esa lógica, entonces nos sacan a los practicantes. Cuando los practicantes, por ejemplo, no reproducen las clases y los hacemos pensar, o proponer otro tipo de situaciones, ya tampoco les gustan los establecimientos y no sacan a los practicantes. Entonces, yo creo que acá hay un desafío importante, que nosotros lo hemos tenido ya hace casi 20 años, de tratar de ver de qué forma y cómo nos vinculamos con los establecimientos. Pero también te quiero mencionar específicamente de que el sistema escolar es complejo en sí. Entonces, hay muchas instancias que nosotros tenemos, pero nos encontramos todo el tiempo con obstáculos de distinto índole. Eh, soy Esteban Balsandini, periodista de eh, Informados en el área de prensa de mi liceo del Torino Visión. Bueno, antes hay que, voy a partir con un pequeño comentario sobre todo lo que ustedes han dicho y algunas cosas incorrectas que he encontrado. Como por ejemplo lo que decía el profesor, eh, el profesor, el, el profesor Sergio Rojas, que bueno, es verdad, yo igual vi la noticia que la mayoría de los estudiantes prefieren una dictadura a una democracia yo igual vi la noticia y eso para mí es totalmente incorrecto, para mí eso es una información que podría ser hasta falsa ¿por qué? bueno, aquí voy a mencionar lo, lo, la, el área de prensa de mi liceo que estoy impartiendo yo entrevisté a las dos listas de centro de alumnos el, el, el lunes pasado y tiene una, tiene una perspectiva súper distinta en el que podríamos pensar. Y por supuesto, yo estoy, en, bueno, participo en varios foros, siempre participo en muchas cosas que tienen que ver los estudiantes, la perspectiva de los estudiantes, y todo, todo eso es muy distinto al que usted acaba de decir. Lo, los estudiantes siempre quieren lo mejor, quieren lo mejor en el país, quieren lo mejor en la educación, pero esa información yo no la usaría mucho y de hecho no la diría más. Porque esa yo la, la podría categorizar como falsa a raíz de mis experiencias. Y ahí es cuando viene el área de prensa, mi área de prensa, la área de prensa que estoy impartiendo para informar las perspectivas que tienen los estudiantes, por lo menos de mi liceo, pero después voy a expandir eso más. Vamos a expandir eso más, porque somos un equipo en, el, en todo y visión. A la pregunta... Parece que eh, nosotros eh, estamos en un modelo de educación distinto, ya, ya cambiamos el switch del modelo de educación hoy en día. Hoy en día estamos usando el modelo de educación otro, nuevo, distinto, que ya no es el de hace 10 años atrás. Estamos usando, más que PowerPoints, estamos usando áreas audiovisuales, estamos usando eh, pizarras interactivas, estamos usando otro tipo de tecnología que nos lleva a otros métodos de enseñanza. Entonces la pregunta es para ustedes, nosotros, los profesores, o sea, ustedes, los profesores, todos los profesores, ¿deberían cambiar su forma de hacerlo, de, de cómo enseñan a los estudiantes? Hay que hacer un cambio ahí, utilizando y aprovechando toda la tecnología que existe, aprovechando toda la accesibilidad que existe a la información, a, la, a, la computa, a los computadores, todo lo que es la computarización, a todo lo que es la informática, hay que usar la tecnología. ¿Hay que cambiar el método de enseñanza en ese sentido? ¿Alguien quiere tomar en específico? Voy a breve para, para que no terminemos con poco público. Eh, no sé si hay que cambiar los métodos porque tenemos nuevas tecnologías. Yo lo que creo que más bien hay que preguntarse cómo pensamos la, el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y eso puede trabajar con distintos recursos disponibles. Pero si no cambiamos... No, yo estoy de acuerdo, yo creo que hay que asumir de que la forma en que hemos pensado en la escuela y lo que ocurre en la escuela no resuena ¿sí? respecto a las condiciones que como sociedad tenemos hoy en día. Eh, pero no pasa porque incorporemos más o menos recursos tecnológicos o materiales. Pasa porque pensemos, estudiantes... Y profesores y profesoras, ¿qué es lo que está pasando ahí y qué, hacia dónde queremos ir? Y eso da lo mismo. ¿sí? Yo podría hacer una clase en un formato tradicional, pero si yo te consigo a ti como estudiante y tú me entiendes a mí como un adulto o adulta desde otra perspectiva, donde estamos generando algo distinto ahí y donde tu aprendizaje también implica aprendizaje para mí como docente, eso va a funcionar, creo yo. ¿Sí? Entonces, a veces tenemos pensado que porque hay más tecnología, ¿funcionan mejor las cosas? No. Sí. Puntual. Eh, sí esa encuesta eh, se hizo sobre la base de 5.000 estudiantes y claro, ¿no? eh, es un dato yo creo que muy importante, ¿no? ha circulado en la prensa y eso lo constituye ¿no? en un hecho sobre el cual hay que reflexionar. Por supuesto, uno dice son 5.000, restemos la importancia. O sea, pensemos que el plebiscito ¿no es cierto? En donde ganó el no, eh, casi un 40% eh, votó que sí. Y eso hay que tenerlo presente porque nos habla del Chile, ¿no? en el que estamos viviendo. ¿no? Eso está allí todavía. ¿no? ¿Qué significa pensar? ¿no? ¿Qué significa pensar? Pensar significa estar totalmente descolocado. ¿no? O sea, hoy día nos estamos preguntando qué está ocurriendo en Siria. ¿Qué es lo que sucedió en Siria? Y si yo, me, si yo me pregunto, bueno, ¿habían realmente razones para eso? Es decir, si me pregunto dónde está el bien y dónde están mal, lo que estoy haciendo es apresurarme para dejar de pensar. ¿no? Hoy día una persona, cualquier persona, ¿no? hace zapping en la, te, en la televisión ¿no? y esa persona, que no se está planteando estos problemas ni nada, ¿no? dice, uno ya no sabe qué pensar. En ese momento esa persona está pensando. ¿no? Cuando dice, no, nada de lo que me sirve, en ese momento, llegar a ese punto de exposición es, yo diría, es el momento fundamental. Y respecto a los métodos, yo la mayoría de las veces ocupo eh, plumón y pizarra. Eh, nada más y funciona. Ahora, si sí, por supuesto tiene que ver con el tipo de cosas que, que trabajo con los, con los estudiantes. Si utilizara otras materias, como decías tú, probablemente tendría que usar otro tipo de recursos. Rector, lo último. Ya estamos cerrando. Sí, gracias, sí, no, esto se lo va a quitar el carácter de pregunta, va a ser un comentario de felicitación a todo en primer lugar, muy lindo. Eh, perdón, respecto a lo que dijo Jorge, solamente que hay un concepto en la, en la tradición universitaria anglosajuana que es la Faculty of Arts of Science and Science, perdón, y por algo eh, estará, y hay un libro muy lindo que se lo recomiendo de un ex decano de la Facultad de Derecho de Yale que se llama ¿Por qué la, uni la universidad dejó de preguntarse acerca del significado de la vida? Que es muy lindo título. Ahora respecto a, a, a, a lo que iba a decir originalmente y también recogiendo tendemos a decir, por ejemplo, que esta universidad no lo, no lo está haciendo bien en su vínculo con el medio, pero también recordemos podría también la pregunta empezar diciendo la que hacía el profesor del liceo eh, que esta universidad se quedó sin nada de pedagogía. Pinochet le sacó todas las pedagogías y de alguna manera esta universidad fue capaz sintió la necesidad, digamos, ¿eh? si ustedes quieren una metáfora que no es mala es cuando entre medio de las piedras y de los, y de los eh, y de los y de, los de ladrillo la hiedra comienza a salir para el otro lado buscando la luz, digamos, o sea, hay un tropismo a ahí enorme, o sea, las pedagogías exigieron un tropismo que fue imposible de manejar para la universidad y realmente se volvieron a instalar pedagogía ese ya es un hecho importante, ¿por qué lo digo esto? porque yo creo que vivimos en un sistema en el cual eh, es un sistema que juega a la permanente frustración, pero la cosa fantástica que tiene es su increíble capacidad de manejar esa frustración que el sistema genera y canalizarlo para los intereses de determinados sectores de interés. Por eso es, que es tan importante el tema que aquí se ha planteado de la conducta crítica, de la forma como percibimos y interactuamos con los medios. Yo creo que aquí, en primer lugar, que hay, hay, hay un peligro sustantivo. Quien quiera que haya pasado algún tiempo en Europa, recientemente, las analogías con la década del 30 son inevitables y lo que estamos viendo progresivamente hace sentir eso como un peligro mucho mucho mucho más real de lo que uno se soñaría, o por lo menos. Y ahí yo creo que la clave está en volver a reencontrarse con la capacidad de un discurso constructivo. Hubo una obra de teatro preciosa, de que creo que fue la primera que sacan después del golpe de Estado y quienes vivimos esa experiencia del gobierno de la Unidad Popular, que terminó con el golpe de Estado, eh, entendemos en toda su, su dimensión ese título de esa obra. Se llamaba Nadie sabe para quién se enoja. Nadie sabe para quién se enoja. Y, y, y yo creo que aquí hay mucho de jugar al descontento. Perdón, nada más lejos de mí por condición y doctrina, como se decía. ¿ya? Nada más lejos de mí que la autocomplacencia o la autoindulgencia. Pero también tenemos que entender que somos constructivos y nos están desarmando con esto. Y termino diciendo lo que quería en realidad, además de felicitarlo de nuevo a todos, realmente fue muy inspirador y los temas creo que fue muy... Austral. Pero yo creo que hay un gran, gran tema en el mundo que este campus tiene una posibilidad tremenda de asumirlo colectivamente, hacer un gran proyecto transdisciplinario y es el tema de la época de la posverdad, una cosa que puede llevar casi a la guerra mundial, como en la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que puede ser un factor de desestabilización política mundial que no podemos todavía anticipar lo que va a significar, se ganó, ¿por qué? Porque en los buses de todo Londres pusieron un cartel que decía el Reino Unido le entrega 280 millones de libras de esterlinas a la Unión Europea a la semana. Ni siquiera se puede afirmar que esa cifra sea verdadera o falsa, porque nadie tiene idea de qué diablo significa esa cifra. ¿Qué significa que.? ¿En qué? En qué cómo, ¿Cómo? O sea, ¿qué significa? ¿Es lo que está entregando por atención médica a los inmigrantes, lo que pagan impuestos, la, la, la Nadie sabe. Pero basta eso para que se tome una decisión tan potencialmente dramática como la salida del Reino Unido de la Unión Europea. ¿Ya? Entonces, es un tema que está permanentemente vigente. Yo, yo, yo disfruté mucho la presentación sobre el tema de las comunicaciones hoy día, más aún el tema de, de, de lo que, cómo debe entenderse la crítica, etcétera, todas las presentaciones que hicieron. Pero yo creo que es una responsabilidad enorme porque tenemos que volver a tener un grupo humano que, entendiendo las múltiples relaciones, sin nunca ser autoindulgente, sin nunca ser autocomplaciente, teniendo la actitud crítica que es consustancial al pensamiento o a la intelectualidad o a la universidad, pero también tiene que tener mucha conciencia de los riesgos que se pueden correr y de la responsabilidad que tenemos de ir construyendo una sociedad mejor. Y yo creo que los peligros hoy día son muchos y muy grandes, y yo creo que una responsabilidad enorme ¿ya? que tenemos que asumir. Así que los felicito a todos por, por la presentación. Gracias. Muchas gracias. Bueno, estamos poniendo fin ya casi a la actividad. Quiero agradecerles mucho a los académicos, a las académicas presentes, a María Rosa, a Sergio que se fue, a Andrea, a Car a perdón, al revés, Carlos que se fue, Sergio que se quedó, a Andrea, a Car eh, a Joana y Jenny. Muchas gracias por la conversación y la disposición, además de ser un año eh, inaugural distinto. Muchas gracias.